a fortuna. ¿Te pelo una manzana? No, quieres saber madera. Pues tienes que comer fruta. No toques toda la fruta. Dime qué quieres. No me gusta la fruta. Pues que sepas que el que para comer no se mata, para trabajar cataratas. No me gusta ni comer ni trabajar. Besa por un plato. No quiero. Te ha dicho tu abuela que vayas. Así que obedece. Si no, mañana te quedas todo el día en casa. A dormir a la abuela, vamos. ¿Estás ya? Sí, ve a buscar una piedra plana. ¡Cuidado con los dedos! Toma, come chorizo y pan. ¡Me cago en la madre! ¿Ahora bueno, jugamos? Pues, vale, venga. Abuelo Ten cuidado A ver dónde vas a pisar Échame la garrulo Muy bien, perfecto Jerico, chorizo, jamoncito, jamoncito y agua. ver, ah, el agua para para ella porque no. El pan ahí. Yo he comprado el queso que os gusta. Curado, ¿no? El curado. Mm. Tu vino no, ¿verdad? Agua. Como tengo que tomar pastilla, no puedo beber vino. Venga, vamos a brindar. Venga, a ver, tíguese con agua. Por muchos momentos de estos. Aunque con el agua no se brinda, con el agua no se brinda. Eh. Ya, pero es que... El agua para las ranas. Eso decían antes. Pero es que a mí el alcohol no me gusta. La Fortuny, la Isabel, de un pie, de el otro, una mano. Con la otra, al tepe tepe te, palmadas adelante y atrás. Que viva Sevilla y te con manzanilla. Toma, halo tú. Es mi, mi, la no, Fortuny, la no, Isabel y le la otra con una mano con la otra al TVTV adelante y atrás que viva Sevilla